Hola, mi nombre es Ana María. El día de hoy quiero leerles un hermoso cuento, Las Sandalias Negras. No sé si es de el colombiano Gabriel García Márquez o de la puertorriqueña Maricel Hilerio Rivera. Sinceramente, no me voy a poner a verificar de cuál de los dos es la autoría. Ambos son muy buenos. Lo que a mí en realidad me importa en este momento es el mensaje que este cuento nos da. Y sobre todo en estos tiempos de pandemia. Nada es tan importante en la vida como un estado de ánimo positivo para poder hacer frente a los problemas con los que torpezamos día a día en nuestra casa, en nuestro trabajo y en todos sitios que vamos. los conflictos inevitables, las frustraciones, las frustraciones que tenemos por querer hacer algo y no poder, por querer salir y no poder, tantas frustraciones que tenemos en este momento, que conforme pasan los días, se nos hacen más, se nos suman más. Incluso cuando no pasa nada, la monotonía y la desidia son muchas maneras de, de presiones, de hacer, de ver. Todos nosotros, en un momento u otro, necesitamos meditar y hacer acopio de todas nuestras fuerzas, sobre todo en este momento. Porque yo pienso que nadie es tan fuerte que no necesite, en algún momento, de una mano en el hombro de un amigo o una frase de motivación. Por eso hoy, Quiero leerles este hermoso cuento para que todos los que están ahí al, al otro lado de este teléfono, de esta pantalla, de este televisor o donde quiera que ustedes lo estén viendo se puedan poner las sandalias negras también. Entonces dice así, las sandalias negras. La última vez que le regalé un par de zapatos a mi madre fueron unas sandalias negras. Ella se la estrenó inmediatamente. Ese mismo día que se las compré, se las estrenó. Cuando se las vi, yo misma me sorprendí. Me sorprendí tanto que le pregunté por qué se las había puesto tan rápido. A lo que ella me contestó. Ajá, ¿y si muero mañana? Otra se las va a estrenar. No, mi hija no. Estas sandalias son para estrenarse hoy mismo. Dos meses después murió mi madre. Hoy, hoy volví a recordar las sandalias negras de mamá, algo desgastadas con el tiempo. Y recordando me pregunto, ¿qué estamos esperando para estrenar? ¿Qué es realmente un día especial para nosotros? ¿Qué es un día especial para ti? ¿Qué es un día especial para el que tienes a tu lado? ¿Qué es un día especial? ¿A qué consideras un día especial? Cuando la vida se vive una sola vez, cuando pasamos por este mundo una sola vez, en, en este teatro de la vida no hay lugar para ensayos, solamente pasamos una vez. Muchos así pasamos la vida, esperando el momento adecuado, el momento preciso, el día especial para estrenar aquello que nos hace sentir bien. ¿Cuánta gente llegó aquí sin decir lo que, lo que quiso, sin ponerse lo que quería, sin regresar a algún lugar o sin pedir perdón? Los, ¿Los amores que jamás fueron por esperar a decirlo? ¿Los matrimonios que se rompieron porque el otro no dijo perdón primero? ¿Los amigos que dejaron de hablarse por un malentendido? ¿La familia que jamás volvió a reunirse? porque no encontraron un día, o sea, todos no tenían un día de descanso por estar totalmente apurados y agitados. ¿No encontraron ese día? ¿Los sueños que se quedaron en sueños por esperar la oportunidad? ¿La gente honesta que perdimos porque fue sincera y nos dolió lo que nos dijo? ¿Y si no llega mañana? ¿Qué dejaste sin estrenar para que otro estrenara? ¿A quién dejaste para que otro, otro u otra amara? ¿Qué palabras dejaste sin pronunciar? ¿Con qué perdón en el pecho te quedaste? ¿A quién le debes una explicación? ¿A quién debiste darle una oportunidad? ¿Y a quién debiste cerrar la puerta sin jamás mirar atrás? ¿Qué aventuras dejaste de hacer? Amigos, amigas. Guardamos sin estrenar palabras compañía, sentimientos, sueños, solo por miedo a fracasar, por vergüenza o peor aún, por orgullo, por orgullo amigos, imagínense. Y así vamos calmando los latidos del corazón, sin darnos cuenta que nos quedamos inertes ante la vida, por esperar a mañana, a mañana. El mañana no existe, señores. El mañana no sabemos si vendrá. Es, el mañana es solamente una esperanza, una idea que tal vez no llegue. Solo nos queda hoy. Hoy, amigos, hoy. Acuérdense, solamente nos queda hoy. Entonces, hay que estrenar los zapatos antes que otro Ocupes el lugar. Lucha por lo que amas. Lucha por tus sueños. Vive intentándolo cuantas veces sea necesario antes que otro se atreva a la mejor hazaña. Recuérdalo. Vive la vida. Y cada mañana, cuando abrimos los ojos en esta tierra de locos, amigos, es la manera en que Dios nos está diciendo. Si es que crees en Dios, en el cosmos, en la vida o en lo que tú creas, es esta vida de locos, amigos. Atrévete a intentarlo. Arriesgate. Quizás este sea el día. Si fallas, no te preocupes. Hazlo otra vez. Si vuelves a fallar, dice Dios o lo que tú creas, yo estaré aquí también para ti. Por eso arriesgate, atrévete. Ese sueño que tienes, hazlo, síguelo. No tengas miedo. Hoy estuve en el mismo lugar donde está su cuerpo en silencio. Y con lágrimas en mis ojos me acordé de sus sandalias negras y recordé que yo quería estrenar unos mocasines, unos mocasines bonitos que me compré. Estaba lloviendo, y por miedo a que se mojaran, no me los puse. Entonces dije, ¿por qué no usarlos? Y si se mojan, que se mojen, ya se secarán. Y si se rompen, ya lo sucede. Atrévete a hacer algo y que si no funciona, lo intentaste. Entonces, ahora ya aquí pensando, digo, hoy es un buen día para estrenar zapatos, para comenzar a hacer realidad los sueños. Esos sueños que aún están sin estrenar, esas ideas. Esos amigos que dejaste de hablar, la familia que no visitaste o que no visitas, a quien no llamas, a quien no das un saludo, un teléfono, llámalos, arriesgate, hazlo. Porque hoy, solo hoy, tenemos para hacer todo eso. Ve y estrena todo, vive el momento, este momento es tuyo y ahora, en este momento estás, en el hoy, en el aquí. El, el pasado ya no existe. El pasado ya se fue. El mañana no se sabe si vendrá. Por eso, amigos, solamente tenemos hoy. Estrena y vive tu momento. Vive este momento, ahora y aquí. Gracias por escucharme. Hasta otro cuento tan bonito. Chao.